El helicóptero eslavo Mi-28 es catalogado como un tanque volador, según el relato de un piloto ruso, que habló, que habló sobre las capacidades de este helicóptero en los cielos ucranianos, donde están las batallas con las líneas enemigas. Según un informe entregado por Sputnik, destaca que estos helicópteros son los más vistos en los aires ucranianos y es conocido como el cazador nocturno y dio indicios de cómo se realizan cada una de las misiones a las cuales los hacen responsables. El Mi 28, según el piloto que está siendo identificado como como Nikolai. Este helicóptero, además de ser una super supermáquina imponente, causa mucho temor a sus líneas enemigas en los cielos, incluso si los aviones adversarios están bajo protección de blindaje. Nikolai dice que si el Mi-24 es catalogado como un vehículo de infantería volador, sencillamente el Mi-28 es todo un tanque volador. El piloto que habló con un medio eslavo, Krasnaya Svezda, recalca que cumplen con los objetivos de destruir a los vehículos blindados del ejército de Ucrania, gracias a la destreza de de los pilotos y las excelentes capacidades de la máquina para volar a una baja altitud con inclinaciones y sobrecargas máximas. En la entrevista, el piloto eslavo recalcó que cuando le es enviada la información y las coordenadas de los enemigos, no pueden esperar un minuto y ponen a arrancar los motores de los helicópteros a toda marcha para ir a cumplir con las misiones acordadas. Si nada extra ocurre, porque también suele pasar que puede haber inconvenientes de estrategias de los adversarios que les impiden regresar y poner su vida en peligro. Regresan a sus bases para repostar los helicópteros y cargarlos de nuevos con armas para una nueva misión de combate. El Mi-28 está armado con un cañón de 30 milímetros y cuatro bloques de cohetes, dos sobre cada una de las alas. Estos cohetes pueden ser de distintos calibres. Ahora usamos los cohetes de calibre máximo contra las fortificaciones y la maquinaria blindada, explicó el militar al medio eslavo. Un dato adicional que es bueno para la información de nuestros seguidores, y es que en la batalla que se libra en el Donbass, hay una composición de los grupos de helicópteros que suelen participar en las misiones. De acuerdo con el entrevistado, junto con los Mi-28, alzan vuelo los Mi-35 y un Mi-8, los cazadores nocturnos son los primeros en lanzar los ataques a las líneas enemigas, mientras que los Mi-35 los cubren, y los Mi-8 llevan a bordo un grupo de apoyo de fuego, por si uno de los helicópteros de combate es derribado para rescatar la tripulación. Seguimos desmenuzando este artículo. Y Nicolai... Dio a conocer que para cada vuelo se desarrolla una ruta única que nunca se repite. A veces los pilotos y los navegadores pueden pasar horas trazando rutas para evitar las emboscadas de sistemas de defensa antiaérea portátiles, una vez en el área designada. Los helicópteros lanzan las municiones y reducen bruscamente la altitud realizando una maniobra evasiva todo este tiempo. Se emplean bengalas para evitar a los misiles que puedan ser lanzados desde tierra. El piloto también detalló que los Mi-28 cuentan con un sistema de designación de objetivos modernizados que Permite introducir las coordenadas del objetivo y el momento idóneo de lanzamiento se calcula automáticamente. Además del Mi-28, Nikolai tiene la cualificación para pilotar los Mi-24 y Mi-35. También se estaba preparando para formarse en el manejo del Mi-8, pero solo le dio tiempo para finalizar la parte retórica antes del comienzo de la operación militar de Rusia en Ucrania y por ahora seguirá pilotando el Mi-28 cumpliendo las órdenes desde el Ministerio de la Defensa eslava de con el fin de llevar a cabo las misiones que le imparten sus superiores en en el conflicto con Ucrania que cumple más de seis meses desde que se inició la operación militar de Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero.